entendido uh, pero el caso es de que esta es de las pocas canciones que quedaron y yo se la le dije a Rafael que si la podía cantar y bueno, ya y la ando cantando se sí. llama Manos de Aveda. esta ya la grabé en un que se llama Cero. que por cierto traigo discos, en esta ocasión traigo solamente piratas oficiales que tienen la... La ventaja de los piratas oficiales de ser muy baratos ¿no? 50 pesos Bueno, entonces Ah, pero la parte también interesante de la historia para mí es de que Esta canción en dos ocasiones distintas Con dos personas distintas me sucedió algo similar Terminé la presentación y se me acerca una muchacha y me dice Oye, me gustó mucho tu canción de... De Manos de Avena, es una, es una canción de cuna que me gusta mucho. Yo acabo de tener a mi hijo y entonces, pues pensé en mi hijo cuando la escuchaba. Y un tiempo después se me acerca otra mujer y me dice: Oye, qué bonita tu canción, Manos de Avena. Es una canción de cuna muy bonita. Entonces entendí que era una canción de cuna y que había hecho una canción de cuna sin pretenderlo, cosa que me llenó de gusto porque normalmente las canciones dicen más cosas de lo que sus autores quieren decir. Entonces ahí les va esta canción de cuna que nació como canción sin medida. Avena, con panela, cuando la sal, la salve, manos de chocolate, a donde ate mi hambre pueda, manos de ate, de guayana, para cuando me vaya, manos de caramelo, con papelito para A mi espíritu, a mis despejos, la luz de azul despedido. Cuando amar, amar eh. Manos de chocolate para chupar en una llena Manos de dulce, de piñones para los corazones Manos de azúcar negra para las de las penas las es que me acompaña.